Hola, soy María Álvarez Chavarro y como todas las semanas quiero compartir con ustedes un libro que todo social media debe tener en su cabecera. Quiero agradecer a todas las personas que nos vieron en YouTube desde la semana pasada y que han dejado sus comentarios en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Muchísimas gracias por su apoyo. En especial, quiero agradecer a Ana María Serrano, presentadora del programa El Ventilador, que vía a Twitter me dio unos tips muy especiales para hacer este programa mucho mejor. Ana María, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy quiero traerles el libro Oportunidades en los Mercados Emergentes, escrito por Nedad Pasek y Daniel Tornel de la conexión Finanzas y Negocios de The Economist, editado por 4Media en 2008. Este libro explica por qué algunas empresas exitosas fracasan al atacar los mercados emergentes, también conocidos como mercados base de pirámide. Y explica cómo aprovechar los factores internos y externos de estos mercados y enseña una visión efectiva para llegar a los consumidores locales. ¿Por qué leer Oportunidades en los Mercados Emergentes? En principio, este libro ofrece a los gerentes de mercadeo, gerentes de marca o gerentes de publicidad, lo que los autores llaman lecciones para el éxito empresarial, que son 14 pasos escritos como una bitácora para no fracasar en mercados del tercer mundo, ya que un producto puede ser exitoso en países de avanzada, pero no tener aceptación en países con mercados locales. A los que trabajamos en social media, este libro nos sirve para dos cosas. Primero, para poder entender el pensamiento gerencial de las empresas y poder alinear, nuestros objetivos de comunicación con los objetivos de venta de la empresa. Y segundo, para saber cómo hablarle a esos nuevos consumidores, ya que esta metodología nos permite quitar todos los prejuicios y todos los estereotipos y nos dice qué debemos tener en cuenta para poder llegarle a la gente, para saber cómo se comunica y sobre todo cómo se comunica para comprar. Además de, prestar, de preparar nuestra comunicación para escenarios de crisis. Aunque es algo técnico, oportunidades en los mercados emergentes es una herramienta imprescindible para nuestros planes de medios digitales. Espero que les haya servido esta sugerencia y si tienen alguna duda o comentario, no olviden escribirnos a nuestros canales sociales. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.